¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y en esta ocasión estoy acompañado por mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo, OJ. ¿Qué haces, Nico? Y hola, chicos y chicas de Adersid. ¿No sabes lo que te traje, Nico? En esta ocasión me has traído algo para que yo contemple por primera vez. ¿Leíste El Eternauta? ¿Te suena? Por supuesto que le he leído El Eternauta, una, la, la mayor. Obra de ciencia ficción en Argentina Historieta el gran Héctor Germán Westergel y Solano López hmm. Pero esta colección de revistitas que te traigo Tiene la particularidad de que es en gran color ¿El Eternauta Color lo tenés completo? Tengo completo, 11 números de la primera historia Publicados por Ediciones Record Y de entrada, Nico, a mí... Tengo que ser sincero, Ya me puse a investigar un poquito cómo era el asunto me deja un sabor ag agridulce, decir, que fue en el 81, en pleno proceso No te puedo creer Y justo después de la desaparición de Westergel Esto es, esto es extrañísimo, esto es, es extrañísimo Es extraño, es extraño Todos sabemos que Víctor, eh, Víctor Westergel fue desaparecido por la dictadura y su familia asesinada Exactamente, ¿no? eh, en la ciudad de La Plata inclusive. En la ciudad de La Plata y bueno, acto seguido se publica, se republica el Eternauta a color, me estás diciendo entonces. En gran color. Y bueno, esto es fuerte. Es fuerte, vamos a ver. Vos debes saber, el Eternauta blanco y negro es. Es fantástico. Es fantástico. No sé si has visto algo de esto alguna vez. Es no. Un... no, no, no, no. Te imaginarás que es un color mecánico, extraño. Vamos a verlo. Vamos a chusmearlo. Número uno: Nevada Mortal. En Buenos Aires, tenemos un pequeño prefacio. Color Luis Parmigiani. Che, qué extraño que esto lo hayan publicado en Dictadura, ¿eh? ¿Eh? Encima con una nota de Westergel ahí. Qué extraño, boludo. Mira, tiene una firma esto acá. Tiene una firma. Yo, estos libros. Gustavo. No sé quién. Estos libros, Nico. Del 2 al 11 los heredé. Permiso. De... Sí, por favor. De la casa de mi tío en 48. Y este número uno lo conseguí hace poquito en la revistería Amiga Krum. Acá vemos cuando el mismísimo Estergel se encuentra con el Eternauta. Y da comienzo, y da comienzo a la comienzo esta, esta epopeya de ciencia ficción. Mira, parecen pintados como con acuarela, ¿viste? Es... Pero el, el tipo de impresión. No sé si permite que uno haga una acuarela y que después la escaneen y e la impriman. Deben haber hecho la gran. La gran Corben, como haber coloreado cada filmina o algo por el estilo, ¿no? Algo por el estilo. Qué cosa más curiosa. Es... Porque fíjate que son siempre los mismos colores, ¿eh, Medica? Son siempre los mismos colores. Fíjate cómo manejan la luz. Sí. Donde estos verdes que aparecen de repente, las naranjas. Pero fíjate que nunca son plenos los colores. Siempre está como ese... Esas manchas. Ese acualerado, sí. Acá lo vemos a Polsky. Saliendo hacia la nevada mortal. Podemos hacer un repaso de la historia si es que alguien no la leyó todavía. Ciudad de Buenos Aires. Empieza a nevar. Ya que el tipo se muere. y se dan cuenta de que la nieve es lo que. Lo que lo mató. Lo que lo mató. Una nieve asesina. Una nevada mortal. El Eternauta fue originalmente publicado. Es con tiras de tres cuadritos, puede ser? No, creo que eran un par de páginas en una de estas revistas editadas por Westergel. Eh, ah, Hora Cero. Hora Cero era ah, mira, yo pensaba que era ese tipo de diarios. Porque si lo. Si, o sea, pensaba, es imposible. Cada uno de sí. un color. Ya, esas cosas tienen, tienen cierta carisma. Los dibujos de Solano. Of, esto es buenísimo, esta imagen. Acá vemos la. Ya está. Está. Esto, es, esto es terror puro, boludo Ven las esporas, la nieve Y sabes que se va a morir el tipo La esposa va, la a, esposa tocarlo. va a tocarlo y va a pasarle la mismo muere, al, al momento siguiente muere eh, Sabías que el director de Ocupas va, Está en este momento preparando la, la versión live action Del, del Eternauta para Netflix uh, el, director de, el director de Ocupas y un gallo para Esculapio, grandes series de la puta madre, y además también director de... De Pisa Birri Faso, si no me equivoco sí, me, sí. Me, me encanta que esté ocurriendo eso Y está hace, iba a ser Facundo Arán el está Eternauta Está hace un par de años el chabón haciendo... ¿El Facundo Arán iba a ser Eternauta? sí hace... en el proyecto hace un par de años que no sé qué tenía que ver Cuatordio con, con eso ¿Me estás hablando en serio? me estoy hablando en serio Hay que... hay que googlearlo después Nico, yo te quería preguntar, viste que hay, no sé si vos lo sentiste alguna vez, pero hay como una, hay una duda entre de qué color es el traje del Eternata, si es naranja o es azul. Ah, ¿el traje de qué es? ¿De buzo? No, es hecho a mano, sí, es un traje de buzo me parece. Sí, es un traje Entonces de debería buzo, ser me medio... medio... Más tirando el violáceo, como estos. Podría ser de los dos colores. Podría ser de los dos colores. ¿En qué... De, de, en los 80? ¿Esto en qué fue hecho? ¿En los 70? ¿En el eh, En los 60, me parece. ¿De qué color eran los trajes de buzo de esa época? Te puedo decir... En Operación Trueno, la película de James Bond, hay traje... Hay traje naranja. Ah... Hay traje naranja. Pero viste que existe existen imágenes oficiales podemos decir o no oficiales tanto azules como naranjas del eternauta entonces no importa el eternauta es de quien quiera pues fíjate qué loco cómo tarda tanto en empezar eh, la cosa de los extraterrestres es una historia que está tan bien fíjate Nico perdón cómo son las tapas cómo en varias sí. Tiene fotos. El fotos en el fondo me da cancha de arriba. Sí, tienen fotos ¿Foto? de las de, fotos de Buenos Aires. Y el dibujito arriba. Esta me encanta. Con el cascarudo. Sí. Batalla que general paz. Es interesante eso, de que hayan elegido. La estatua tan buena. Es interesante porque además también una especie de declaración. De, de, de. amor por, por lo nuestro, ¿no? Sí. Ya la, la historieta lo era, digamos. Sí. El hecho sí, de sí, que. Sí. Porque de esto ocurra Nevada mortal en Buenos Aires. Para que no, no lo sepa, ahora se entera. Una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Claro, empieza con la nevada mortal y a partir de ahí se va develando de a poco que es toda una invasión extraterrestre. Y además los personajes que van apareciendo, que se van encontrando, son, yo creo que para unas, es un momento muy adecuado para hacer una serie del Eternauta, tanto por la tecnología, como por bueno, el director, que va a ser para mí, le tengo mucha fe. Y por el formato que tiene, porque da para. <coughs> da para muchos capítulos esto. Es una historia larga, es una historia es una histori épica. Sí, es una historia larga, épica, con unos personajes de una riqueza. Enorme, que además están todos muy bien elaborados, porque te aparece, por ejemplo, el mirico, aparece una parte y el milico es muy diferente a los demás. Tienen mucha... están muy bien armados. Sí, sabías? el Eternauta es muy diferente a todos, este chabón, ¿cómo es que se llamaba el gordito? Favali Favali Favalli es un personaje súper entrañable. Que era el, el intelectual, digamos. Sí. El, el que tenía la aposta científica. Digamos. Y además... El camino a que empiecen a, a... develar todo lo que está ocurriendo... Es tan gradual... No, que es que cuando situación. aparece esto... Decís... ¡La puta madre! No, no, y se pone... Y se pone cada vez más grosso, además. Como que se pone... Empieza siendo algo que... No, o sea... Es simplemente nieve, viste... Que mata a la gente... Van encontrando gente... Pareciera que es más tipo una historia de... De una epidemia, ¿viste? Mm. De un virus. Pero a medida que va avanzando, se vuelve ciencia ficción pura y dura, Nico. Pura y dura, exactamente. merece esa, esa caripela. Sí. Los dibujos de Solano López lo venden todo. Los dibujos de Solano López son impresionantes. Un eh. laburo de las caras ¿Qué excepcional. Manera de dibujar, este Solano López, ¿no? Qué manera de dibujar. Che, qué lindas propagandas que había acá. Propagandas para la revista Scorpio. Viene de esa historieta... Vamos a seguir repasándolo. De los años 80. Y acá vamos a tener, y Nico, yo te quiero preguntar, entre paréntesis, para que no sepa, estos extraterrestres que están apareciendo están todos controlados por una especie en particular que a su vez tiene sus propios jefes. Pero sí. son los villanos que podemos ver más importantes en el Eternauta, que son los manos. Los manos. ¿Cuándo aparecen los manos? Ahora. Y yo te pregunto, Nico, ¿de qué color es su mano? ¿Es blanco? ¿Es albino? O, o es... Yo Siempre me los imaginé color piel. Vamos, vamos a ver con qué nos que sea, encontramos. Me gustaría que sean de algún color, tipo verde. Vamos a ver con qué nos encontramos. Me gustaría que sean de un color verde desaturado, tirando incluso amarillento. Ahí está, mira. ¿Dónde está el mano? Ah, me gusta, sí, ese sí, violeta. Púrpura. Sí, sí, me gusta, me gusta. Como una pasa de agua diabólica. Mira, esta imagen es, por ejemplo, clásica. Vamos a ponerla bien en el medio. Esta es una imagen clásica del Eternauta. Es una imagen... Los manos son tipos que tienen un montón de manos. <risa> un montón de dedos. Un montón de un dedos, dedos, sí, dedos. cualquier cosa, dije. Y son como medio súper inteligentes, que tienen un montón de tecnologías. Mirá acá lo que están haciendo. Le ponen a los humanos este pequeño aparatito en la nuca ¿Que los controla? Los controla, los hombres robots ¿Me qué que es No, terrible Terrorífico eh, eh, Esto es terror Mirá, acá hay una este... visión Uf. Una visión de un mundo fantástico hay Un mundo bien de ciencia ficción así, clásico, boludo Pero sí, llenísimo de, de momentazos, la verdad, de esta historieta, boludo Y el color está bueno, debo decir, eh Esa cara, por favor, Nico sí. El color está muy bueno. El color está bueno. Le da, le da otro nivel. Es una cosa distinta. El blanco y negro, sabemos que es el blanco y negro. Juan Salvo tenía ojos verdes al parecer. Y era rubiecito. Terror en Plaza Italia, Nico. Vamos. Esta imagen también, por ejemplo, está muy divertida. El mano acá sentado en toda la mesita sentadito. y de acá que hay unos mates. <ríe> el famoso mate de No sé si de es chapa. un mate, es igual. No, no, mate... tiene, no tiene bombilla. Pero buen termo, así doble. Aquel mano me parece que está cuando se, están, se está muriendo y hace su, su cantito tan conocido. Es coloreado, si te pones a mirarlo, es muy parecido al de estos libritos de historia de ah. la humanidad que había. También más o menos por la misma época. Hay algo así, ¿eh? Que sí. se ven acá. Sí, que parece como si fueran pinceladas. Cosa que sabemos que es imposible por el tipo de impresión que se utilizaba en esta época. Es algo muy de la época. Pero va va por este lado el coloreado. Pero ¿cómo será? Porque pintar cada filmina... Esto fue en 1980, por ejemplo. Este y esto es en esta 1981. Usan la misma máquina, la misma técnica, sí. Pero ¿cómo será? Porque filmar las filminas... Eh... Colorear las filminas... Colorear las filminas... Solo corben. ¿Cómo carajo lo harían, sí? Acá aparecen los burbos, que son estas los bichos estos, las criaturas gigantes. gigantes. Claro, se empieza a pudrir cada vez más esto. Ya no. grandes como un edificio. Ah, Mosca, el, el periodista. Mm, y además no, todos los personajes, Nico, son sí, son todos buenos, son todos buenos y todo lo que ocurre, las batallas son, se toma su tiempo para para cada batalla. Y te las crees, está todo muy bien planteado Como que el tipo en la cabeza claramente lo tenía Todo muy minuciosamente pensado La trampa, y este número sí Por eso pienso que la, la, la humanidad directamente se merece una Una, una buena serie. adaptación cinematográfica del Eternauta Porque es una, es una historia excelente Que además tranquilamente yo creo que la, esto se puede hacer directamente usando la historieta como storyboard Sin duda Porque... Sí se... Esto es... Ah, yo esta parte la tenía en una, en una edición muy grande Que la, se la regalé a mi primo para que la lea, espero que la lea <risa> Y me había partes que eran así, como medio extrañas y pensaba ¿Cómo sería esto en la edición esa oficial que es como apaisada? Mira, así es Nada, te decía que eso tranquilamente, vos yo creo que lo podés usar como storyboard y filmar la, la, filmar todas las escenas, que te va a quedar bien, no necesitas escribirlo y lo podés hacer fiel así a, a la historieta y puede quedar perfecto. Nico, cruzamos la azotea sin ¿Eh? palabras y nos aso y nos asomamos a la balaustrada. ¿Qué es la balaustrada? El El borde del edificio, supongo. Sí, y qué bien, y qué ven. La plaza ocupada no, por los extraterrestres. Lo que es eso. Qué buena, Eternauta. qué buena visión, che, qué buena visión esa. Excelente. Todos los aparatejos extraterrestres manejando a todos sus vasallos, a los burbos, a los Caterudo, ¡Claro! Acá es como esta, esta es la mente que maneja todo, que son los sellos. Y mira lo que se viene, Nico. Bomba atómica sobre el Congreso. Uf. Se hace largo, pero es que no podemos dejar nada afuera. Y acá te muestran, mira, acá están más o menos como le están tirando energía al coso ese, me parece, ¿no? ¿O esto es un arma? No, es un Esta arma. Es un arma porque, ¿qué pasa? Los yankees cuando no, están tirando bombas atómicas sobre mirá, Buenos Aires. Ah, excelente. Para terminar la invasión extraterrestre. Y los manos las desactivan. Qué bien. Y caen como bombas normales pero no son atómicas No, bueno, Es impresionante, es impresionante que claro ya se enteraron los Yankees también de que está pasando eso y que el epicentro es acá Es tremenda, tremenda historieta Muchos cuando empezó todo lo del COVID empezaban a flashear el Eternauta, ¿no? ¿Te acordás? Sí, cuando sí. salías sobre todo y no sabías dónde carajo estaba el virus dando vuelta Cuando negó acá en La Plata fue impresionante oh, cuando negó acá en La Plata fue extraño, sí y acá mirá, es la primera vez que matan a ma un humano, me parece, ¿no? Y hace, y hace esa cancioncita. Y hace ello Sí, hoy hoy hoy. Es medio nazi. Me Ahora vemos... Eventualmente... Se escapan mm. de la plaza. Pero han desactivado... Las máquinas. Y acá ya pueden estar afuera sin trajes. Sí, la nevada paró. Ellos desactivaron la, los escudos y explota una bomba atómica finalmente. La bomba atómica sobre el Congreso. Ya, ya casi estamos. La última esperanza. Es una historia... que tiene un final triste también. Un no, final... Yo no sé si es triste el final. Es un final extraño. Elena y Martita están gritadas. <risa> Los recuerdos después de lo de la bomba atómica del Congreso se como que se desbaranda en algún punto lo que era la, la, la resistencia del Ejército Argentino digamos de la guerrilla sí y, y queda en nuestro grupo así core digamos Juan Fabi sí. y todo termina acá la mesa chica queda Regreso a la eternidad. Vemos que van de acá para a allá A partir de ahora, o sea, ya se te que haber dicho antes, pero se viene spoiler de cómo termina. Sí, si no la leyeron, no sean boludos, vayan a la historieta que es. Leanla. Lo más grande que pueda. Es ver. impresionante. Porque además se lee, realmente parece que se, que se movieran los personajes cuando la lees. Es como ver una serie. Acá ya ni me acuerdo qué pasaba. La leí una sola bello. Terminan siendo... El chabón termina como, claro, la matan en las pibitas, algo así. No mueren, no mueren. No mueren. Se pero... meten adentro del ovni. Claro, y el es chabón es absorbido por algo. Por la eternidad, Nico. Y acá empieza a viajar por todo el espacio-tiempo. Sí. Una y otra vez, por todos lados. Se encuentra con este viejito, que le dice que va a ser quien viaja por la eternidad. ¿Ese viejito es, decir, es el mismo? El Eternauta. Claro, acá es cuando... Es buenísimo que la serie se llama El Eternauta y te enterás de por qué se llama El Eternauta al final, al final, en las últimas tres páginas. Porque toda la historia, esto no sé si lo, sí, lo dijimos, es que Juan Salvo, el Eternauta, le está contando toda la historia a Westergel, a Westergel. Para que evite que ocurra eso, para que estén preparados. Porque pasó unos años antes. Sí. Y acá Westergel lo ve a Juan Salvo. Después de que, de que tiene ese encuentro con él Y él no lo reconoce Y dice... A ti te toca con... jugar las cartas, Juan Ah, no Como que le, el, acá te, te cierra como diciendo que el chabón, Westergel, hace la historieta Para... Para avisarnos Para avisarnos lo que va a pasar ¿Será posible evitar...? Que finalmente no ocurrió ¿Será posible? <ríe> finalmente no ocurrió el... el, el... Esta invasión, si sí ocurrió que Westergen lo desaparecieron, simplemente por pensar de una manera distinta y, y nos legó esta tremenda historieta Al final vimos que no lo pudieron callar Además de las tantas historietas, ¿no? Yo debo sí. confesar igualmente que lo único que leí fue El Eternauta Yo he leído El Eternauta y poca cosa más No he sido muy ávido lector de historieta argentina clásica, la verdad me haciendo mea culpa Lo digo Pero deberíamos, porque hay mucha historia argentina De épocas Antiguas que son excelentes Estamos hablando por ejemplo la, la clásica de la revista del Tony eh, Que hace poco murió ¿Cómo se llamaba? Robin Wood Robin Wood, murió hace poco Robin Wood que creó Una enorme cantidad De personajes Y había dibujantes que eran increíbles en esa época también Así que bueno, acá, por ejemplo, la revista Scorpio la... y tantas otras. D'Artagnan había otra también, ¿no? El Tony, un montón tana, de revistas que eran impresionantes. Y acá vemos en las propagandas estas. Mirá lo que son estos dibujos. ¿Qué tienen que Este dibujo, esto es muy parecido, de hecho, a Serpieri. Famoso por Druna. Acá, acá, acá mirá, también. la cantidad de dibujantes impresionantes, che había. Esto es Pratt, me parece. Pratt, ah, entonces ya no es solamente la... argentino esto. Pero estaba en la movida esa mm. de... con Westerhel, Walter corto Mate, sí. Bárbara, John Smith. Mucha historieta de aventura, ciencia sí, y ficción. Sí. Pero aventura sí. Western, pero Western, no. sí, indios y vaqueros. Sí, y bueno, no se puede decir absolutamente nada más después de haber visto esto ¿no? en Eternauta Tengo algo más para decir, Nico, que es medio llover sobremojado, pero el Eternauta sigue, en el Eternauta 2 Sí Y supuestamente la hicieron a color también, yo no las tengo, pero lo que me parece muy extraño, siempre me pareció, porque en blanco y negro es lo mismo es que el Eternauta 2 es en otro formato, es formato vertical no ¿Es apaisado? ¿En serio? Ajá. Mirá. Y buscándolas por internet, existen las Eternautas en gran color, Eternauta 2, y son en otro formato. Mira, quisiera leerlo. Hace poco casi me lo compro, el Eternauta 2. No lo leí nunca, porque han dicho que no es superior no a la es. primera. Obviamente no lo va a ser. No es. Pero no por eso vamos a dejar de leerlo, ¿no? Y la que es mala es la 3. El Eternauta 3. Odio cósmico, el... hay una también. Sí, Hay o sea, una que fue en los 90, que fue cualquier cosa Esa ya es otra historia, Nico Y También bueno, la tenemos el, el Eternauta, Eternauta a todo color En gran color En gran color, año 81 No se puede decir mucho más, así que nos vamos despidiendo No sin antes pedirles que si les gustó el video, si les gustan las cosas que estamos haciendo Que se suscriban al canal Que compartan el video con sus amigos y amigas entusiastas de las historietas Y que bueno, que nos sigan en Instagram para mantenernos en contacto y estar alerta de cuando se sube algún videíto nuevo. Así que eso fue todo y espero que os haya gustado. ¡Chao!